Y ahora que hemos visto un poco por encima los vectores booleanos, vamos a ver una de sus principales utilidades, que consiste en filtrar o dejar pasar solamente algunos elementos de un array de una dimensión o de varias dimensiones que cumplan alguna condición. Aquí tenemos creado un array con números enteros y con números que tienen positivos y negativos, puesto que están generados con una función aleatoria que genera números desde el menos 5 hasta el 7. Bueno, si quisiésemos saber cuáles son los números positivos, haríamos lo siguiente. Vamos a ver cuáles son los que son mayores que 0. Y nos diría que en la primera posición hay un número mayor que 0, efectivamente, en la segunda false es un número más pequeño que 0, y así con todos. Pero nosotros lo que queremos es filtrar esos elementos, quedarnos solo de todos estos elementos con los que son positivos. Pues ahora tenemos que combinar estas dos construcciones. Y para ello escribimos a y dentro escribimos el vector booleano, que el vector booleano es exactamente a mayor que 0. Y lo que nos ha hecho esta instrucción es de todos los números que teníamos aquí... Se nos ha quedado únicamente con aquellos que cumplen esta condición. Por ejemplo, si hubiésemos puesto mayor o igual que 0, pues filtraría más elementos porque los números que son 0 también los tendríamos. Aquí tenemos. Y aquí podemos poner cualquier condición. Por ejemplo, si queremos filtrar los números pares, pues haríamos que el módulo al dividir entre 2 fuese 0. Y nos estamos quedando únicamente con los que son pares. Y lo que podemos hacer es combinar varias condiciones, pero no se utilizan el AND y el OR propios de Python, sino que se utilizan estos operadores que tenemos aquí. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo. Aquí tenemos todos los pares y le vamos a decir que tienen que ser pares y además tienen que ser mayores o iguales que 0. Por lo tanto, nos quedaremos con los pares que sean mayores que 0. Efectivamente, mayores o iguales, por eso aparece también el 0. El siguiente operador es el operador OR. Por lo tanto, si escribimos esto, nos quedamos con todos aquellos que son pares o que son positivos. Aquí tenemos los que son pares y el 1 que no es par. Lo incluye puesto que es positivo. Y el operador NOT se hace aquí con este símbolo que aparece como segundo carácter en la ñ. Entonces vamos a filtrar esto. Decir los que no son pares es exactamente decir que nos quedemos con los impares. Y así vemos que ha filtrado todos estos elementos y nos quedamos solo con los pares. Y esto que hemos hecho con vectores se puede hacer también perfectamente con matrices. Vamos a verlo. Le vamos a poner un tamaño de 3, 4. Y aquí tenemos. Ahora al filtrarlo nos da esto. Pero debemos tener siempre en cuenta que cuando filtramos una matriz, a pesar de ser una matriz, el filtrado siempre nos produce una un vector, un array de una única dimensión.